Un cordial saludo, en esta ocasión pretendemos dar explicación de la norma técnica colombiana 1486 la cual hace referencia a los requisitos y estándares que se deben de tener en cuenta para el desarrollo de un documento, bien sea de un trabajo de grado, de una propuesta de investigación o de un resultado de investigación, entonces en tal sentido eh, vayamos a ella pero previamente quiero mostrarles eh, el sitio web donde se establecen todas estas normas, donde se pueden ver en línea y se puede descargar el formato, lo mismo la, la norma, eh, para que la tenga cada uno de ustedes. Entonces vamos al sitio inicialmente. Este es el sitio y en el sitio nos permite observar el primer enlace nos muestra eh, toda la parte de las márgenes y de los términos generales que se deben de aplicar en la 1486 para Colombia que expresa gráficamente y todo esto de la misma manera está en el documento que dice aquí descargar formato normas si y conté en Word o en PDF como usted lo desee si lo quiere en Word de aquí la crea aquí o si lo quiere en PDF pues de la misma razón leer entonces eh, para que lo tengan en cuenta algunas personas que, o que deseen ver el documento no en línea sino en el escritorio. De la misma manera lo explica las partes del trabajo. En este enlace se muestran las diferentes eh, maneras cómo se debe configurar las hojas preliminares, cómo debe ir la cubierta del trabajo que se va a presentar ¿sí? y cada uno de sus interiores cómo se debe desarrollar. Eso es como a grandes rasgos, que eso lo vamos a explicar ahora en el documento. También es importante, por favor, recomiendo estos dos enlaces, porque estos dos enlaces, la 1486 no las explica. Eh, las normas que explican esas, esas, además de la 1486, que explican lo que es las, la, citación de, la citación bibliográfica o los referentes bibliográficos, lo hace la norma 4490 y la norma 5613 para que lo tengan en cuenta pero es muy importante que en este sitio pues aquí aparece cómo citar eh, un referente biográfico y nos explica en línea la manera como se debe hacer sus cuatro formas la cita indirecta la cita directa breve la cita directa extensa y la cita de cita entonces a tener en cuenta cuando se vaya a desarrollar alguna cita principalmente en el marco teórico el cual soporta todos los elementos conceptuales y teóricos que se vayan a desarrollar en el trabajo de grado es importante que eso se tenga y por último en este, en este servidor podemos encontrar la manera de cómo desarrollar los referentes bibliográficos en el apartado de RT Bibliografía, aquí aparece, ¿sí? estos, estos temas que se, que se explican aquí en esta parte, con ejemplos, con imágenes, lo trata la, nuevamente la norma 4490 y la norma 5613. Recuerden ustedes que vamos a ver la norma 1486, que es la norma que en este momento nos llama a dar la explicación de cómo se debe estructurar el trabajo. Entonces, vayamos a ello. El documento en PDF, la norma técnica colombiana, la NTC 1486, hace referencia a la presentación de trabajos de grado, de tesis y otros trabajos de investigación. Subjeto a hacer referencia, no voy a ponerme a explicar minuciosamente el documento, sino que para que ustedes rápidamente puedan reconocer algunos apartados interesantes del documento. Por ejemplo, el objeto. El objeto del presente documento eh, pretende eh, explicar que estas normas se pueden aplicar para trabajos de introducción a la investigación, para trabajos de grado, para trabajos de investigación profesional, ensayos, monografía, tesis e informes científicos y técnicos. Esta misma norma, que es la que estamos observando, va a aplicar, además del trabajo de grado, va a aplicar también para el informe técnico, que en este caso eh, se requiere como resultado del trabajo de grado que se realiza. Ustedes a tener en cuenta eso, por favor. Y a partir de ahí, pues ya nos iríamos al apartado quinto, cinco. Eh, les recuerdo, por ejemplo, el, el apartado cuatro nos explica... Las diferentes, los diferentes temas que se deben de tratar eh, bajo esta norma de acuerdo al documento que se vaya a desarrollar si ustedes van a hacer una van a hacer una propuesta observen si, va a hacer, si van a planificar eh, algún documento se debe de tener entonces si el documento es una propuesta entonces estos serían los diferentes temas que se deben de desarrollar como propuesta de investigación si ustedes van a trabajar el documento como un anteproyecto, entonces estos son los diferentes ítems que se deben de desarrollar en el trabajo de anteproyecto. Si van a desarrollar ya el proyecto, estos son los diferentes ítems a tener en cuenta para desarrollar el proyecto. ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que esta norma eh, es la base y que cada una de las universidades la condiciona de acuerdo a sus necesidades, entonces eh, es la propuesta que para que la tengan en cuenta y aquí en el punto número 5 que es la presentación del documento final entonces eh, indica que el tamaño del papel se debe elegir de acuerdo con el tipo de trabajo y los requisitos de la institución que establezca, entonces esto es propio de la institución ¿sí? El documento puede ser impreso por dos caras de la hoja a partir de la página de contenido, en caso que se vaya a imprimir a doble hoja. Eh, los márgenes que se deben de tener en cuenta: entonces, superior a 3 centímetros, izquierdo a 4 centímetros, el derecho a 2 centímetros y el inferior a 3 centímetros, en caso que se vaya a imprimir a, a una a una sola cara. ¿sí? En caso que se vaya a imprimir a dos caras, entonces, por favor, se debe tener en cuenta este, este párrafo aquí si el documento se va a imprimir por dos por ambas caras su margen debe ser simétrico o sea a 3 centímetros por cada uno de los lados posteriormente vendríamos a analizar cada uno de los esquemas del de, eh, documento entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es los márgenes, los márgenes así como lo estamos enunciando entonces en la parte superior 3 centímetros, en la parte izquierda 4, en la derecha 2 y en la inferior 2 centímetros. A tener en cuenta que, perdón, 2 centímetros no, 3 centímetros, aquí está. Pero de estos 3 centímetros, ojo, se divide eh, que el número de la página debe ir eh, a partir de 2 centímetros del margen, del, del borde inferior de la página. No del margen, sino del borde inferior de la página. En este caso, entonces, del borde inferior de la página, se toman dos centímetros y a partir de ahí debe ir el número. Y a partir de ahí un centímetro, un centímetro más para el borde inferior del documento. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta. Por cada uno de estos apartados de la imagen explicativa, vienen un, unos literales, conceptuales explicativos de cada uno de los temas que se están tratando. Entonces, para que además... ...de la situación que están observando... ...viene la parte gráfica, por ejemplo... ...la cubierta, miren... ...previo a esto, previo a esta imagen... ...viene toda la explicación... ...cómo se debe presentar la cubierta... Mira. toda esta parte... ...para que lo tengan en cuenta ustedes... ...lo principal de esto... ...es que en la parte superior va el título... ...el trabajo centrado... ...los nombres y apellidos completos del autor... ...o autores... ...por cada línea debe ir el nombre el nombre del autor, si son tres, pues serían tres líneas, y en la parte inferior debería ir de forma centrada el nombre de la institución, facultad, departamento o dependencia o sesión o área de la línea disciplinaria a la cual pertenece el trabajo, la ciudad y el año. Eh, el esquema de la portada, observen ustedes cómo debe ir el esquema de la portada, entonces en este caso los nombres completos, debajo debería ir que la leyenda del trabajo, clase, trabajo realizado, tesis, que si es una monografía, si es un trabajo de grado, si es una tesis, tengan en cuenta que en este caso para, para eh, la presentación, como requisito obtener el título de un profesional, o sea, a nivel de, de pregrado, se, se habla de trabajo de grado, las tesis se hablan a partir de maestría o doctorado, el nombre del director, ¿sí?, Completo con su, con su correspondiente cargo, atención a lo siguiente, y con su título, por favor. Si en algún momento su trabajo de grado está acompañado también por un asesor metodológico, es necesario que en una segunda línea vaya el nombre del asesor metodológico. Y al final, pues el nombre de la institución, la facultad y los elementos necesarios a aplicar. En el esquema de la paginación de la aceptación, vuelve y se aplica a los márgenes en, en la nota de aceptación ¿sí? y vendría el nombre, el, la firma del presidente del jurado de trabajo de grado y los otros dos, las otras dos personas que si en algún momento lo establece la universidad, sí. En la parte inferior vendría la ciudad y fecha, día, mes y año de, de la sustentación o de la aprobación, perdón. Texto de dedicatoria, recuerden ustedes que si su dedicatoria está conformado por varios párrafos, de un párrafo a otro deben de ir dos líneas. El espaciado normalmente de todo el documento debe ser a un punto. Ojo, que en algunos trabajos se puede observar que a, a 1.5 no. A un punto se debe desarrollar todo el trabajo, todo el documento del trabajo de grado. El esquema de las páginas de agradecimientos. Va como se observa aquí, eh, el texto de agradecimiento va centrado y a partir del título van dos espaciados por cada párrafo y por cada de párrafo en párrafo, o sea de un punto aparte a otro deben de existir dos espaciados. Vendrían las diferentes tablas. Es importante que en esta, la tabla de contenido, o el índice, ¿sí? el índice temático, eh, vendría de la siguiente manera, aquí vendría el título índice temático contenido, después de ahí vendrían dos espacios para que arranque la introducción pero entre, eh, entre este y la introducción debe ir, ojo, debe ir o, otro espacio que es el, que, el número de la página para que lo tengan en cuenta y el número de la página, el primer número deben de ir dos espacios, entonces para que eso lo manejen muy bien entre entre título entre un título y el otro deben de ir un espacio mírenlo por favor aquí para que ustedes observen entre el tercer el, ter el título de tercer nivel al, t al título de primer nivel deben de ir dos espacios ¿sí? para que se observa adecuadamente esa situación y no se vaya eh, no se vaya a cometer algún error eh, la lista, las listas las el índice de listas eh, vuelve y juega encabezado y entre el índice del nombre de una tabla y con respecto a la otra debe ir siempre un espacio, un espacio entre cada una del nombre de, la, de las listas o de las tablas Lo mismo con la lista de figuras, entre, figura y, entre el nombre de figura debe existir una, una line, una, un interlineado o un espacio lo mismo con la lista de anexos, la misma configuración que se aplica para el índice de tablas, para el índice de imágenes o de ilustraciones y se aplica lo mismo para el índice de anexos lo mismo para los glosarios en el glosario no lleva numeración, es importante que lo tengan en cuenta pero se debe aplicar eh, es espaciado, el título es glosario, dos espacios, viene el primer término y entre término y término debe existir un espacio. Viene eh, la introducción y la introducción por favor es importante que aquí lo tengan en cuenta, la introducción va centrada, el título, van dos espacios a partir del del título hacia el primer párrafo y entre párrafo y párrafo o punto aparte deben ir siempre dos espacios. Es importante tener en cuenta que se, en un trabajo de grado se, van, se pueden trabajar máximo cuatro niveles de títulos. Y que el primer nivel de título al final lleva punto. Miren aquí, observen observan ustedes. Al final lleva punto, pero el segundo, el tercer y el cuarto nivel no lleva punto ¿sí? en, en su último índice. Miren, No lleva punto para que lo tengan en cuenta y no vayan a cometer ese error. Eh, a partir del, ter del tercer y cuarto nivel, ¿sí? el texto va al lado, va después del índice, del índice del título. Y el esquema de la presentación de todo el documento está de la siguiente manera. El título de primer nivel va centrado. Después del primer, después del título, a dos espacios va un texto. Y es importante aquí, hago la connotación, por favor. Ningún título, óigame bien, ningún título debe de ir vacío. Todo título debe estar acompañado de un texto, al menos un texto introductorio. ¿Sí? Porque en ocasiones se puede observar fácilmente que el, el, a partir del primer del título nivel 1 pasan al subtítulo nivel 2. Y eso es un error en todos los formatos que se vayan a aplicar. En este caso en el formato icon T se debe aplicar o se debe desarrollar un, un texto. Entre el título, observen ustedes, entre el título el primer nivel y el texto van dos espacios. Después del párrafo finalizado, el texto del, primer del título del primer nivel, se hacen dos, dos espacios para arrancar el título del segundo nivel. El segundo nivel no lleva espacios entre el, entre el título del segundo nivel y el texto no llevan espacios. Finalizado el texto del segundo nivel, para ir con el texto del tercer nivel, observen ustedes que son dos espacios. Y se hacen dos espacios entre el título, por favor, para que no vayan a tener problemas cuando vayan a desarrollar los índices automáticos. Cuando, para, evitar, para evitar que se tome el texto del tercer nivel y el cuarto nivel, se hacen dos espacios entre el título y el texto que se vaya a desarrollar, para que lo tengan en cuenta. Y siempre se hacen los dos espacios, por favor. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta en el momento en que vayan a desarrollar, ¿sí? Eh, cuando ustedes vayan a desarrollar una tabla que ocupa más de una hoja, eh, por cada hoja que se vaya a explicar, que se vaya a explicar la tabla, es necesario que al, al comienzo de cada hoja lleve el encabezado de la tabla. Es importante, así como lo está indicando aquí, los encabezados de las columnas de se deben de repetir en todas las páginas después de la primera. En caso de que una tabla vaya a ocupar más de una hoja. Aquí aparecen los diferentes esquemas que se deben de utilizar. Es importante que la, el título de una figura se, siempre se coloque en la parte superior, eh, al, eh, orientado al lado izquierdo, y en la parte inferior se coloque la fuente y la fecha de recuperación. De dónde se recuperó ese documento o esa imagen. Lo mismo sucede con las tablas. Miren ustedes las tablas, cómo se pueden, cómo se deben de aplicar, orientadas a la izquierda. Lo mismo este, ¿sí? Son ejemplos que nos están indicando cómo se deben de, de aplicar. Y las tablas pueden estar, ojo, eh, su margen superior y su margen inferior a doble línea, mirenlo aquí, o en cuadrados a doble línea, para que lo tengan en cuenta. Otro elemento a tener en cuenta, eh, este es un ejemplo también de las tablas, cómo se deben marcar. Y la otra que son eh, la presentación de las conclusiones. ¿sí? A partir de la conclusión que lleva a número, por favor, ojo, la conclusión lleva a número, van dos espacios y por cada conclusión se deben de dar dos espacios. Y nos vendría, vendríamos ahora la bibliografía. Observen ustedes que de acuerdo a esto la bibliografía. No lleva numeración y además de eso, miren los espacios del título, dos, dos espacios. Por favor, los eh, la biografía no se numera para que lo tengan en cuenta. Y se debe aplicar de acuerdo a la normatividad misma de, eh, de las normas 4490 y de la norma 5613. Esas dos normas hacen referencia a cómo citar y a cómo hacer referencias bibliográficas. Y con esto estaríamos terminando. Nos quedaría haciendo falta eh, los anexos, la manera de cómo vamos a, a redactar los anexos. Que aquí están de una manera muy sencilla, eh, cómo se explica para que se tenga en cuenta. Entonces, eh, y para terminar, volvemos nuevamente al sitio de, de las normas ICONTEP. IC Vamos al enlace formato para poder descargar el formato que la norma CICONTE establece, el cual nos permite a nosotros poder desarrollar el documento. Aquí, aquí está el formato, lo podemos descargar acá también directamente. El formato ya previamente lo había descargado y en este momento se lo voy a mostrar: es este está en, en, en Word y sencillamente es en cada uno de los textos que tiene el formato pues ir reemplazando con cada una de las explicaciones que se dieron previamente de la norma 1486 eh, me parece que es muy simple el, el desarrollo mismo y lo que la norma nos brinda es la posibilidad de empezar a reemplazar en cada uno de los espacios y en cada una de las hojas o apartados eh, los elementos que se vayan desarrollando en el documento a tener en cuenta que el contenido de esta parte si no tiene el desarrollo automático y por tal motivo pues sí, eso sí es necesario que se realice para poder tener el enlace adecuado en cada, de cada uno de los títulos, lo demás es ir organizando, ir alimentando el documento y el, o el formato y así de esta manera se puede estructurar adecuadamente un documento o un trabajo de grado de acuerdo a las normas ntc o inconte 1486 damos, damos por terminada la explicación ¿sí? eh, agradeciéndole a cada uno de ustedes eh, la atención nos vemos en una próxima